Estimados presidentes municipales, por este conducto, además de enviarles un grato saludo y agradecerles su participación en la misión comercial que estaremos celebrando del 27 al 29 de junio en Orlando, Florida, denominada Michoacán el alma de México, estaremos comunicándonos con ustedes a través de la licenciada Nora Correa, agradeciéndole desde luego a Grupo Marmor la oportunidad de poder grabar un pequeño spot con la presentación de su municipio, dos minutos, ella los estará contactando invitándolos a participar en los estudios de la cadena televisiva en las instalaciones de Morelia, Michoacán. Les deseamos todo el éxito, estaremos compartiendo en nuestra aplicación los pormenores del evento, desde luego los hoteles sedes, el estatus de algunos procesos que estamos realizando, invitarlos a llenar los formularios donde presentemos de la mejor manera a nuestro municipio. Recordemos que hoy Michoacán es el alma de México. Muchas gracias a todos ustedes.